Los túneles que están debajo de la zona de los lavaderos de Almoloya eran parte del desagüe que privados adoptaron de manera irregular para obtener un beneficio económico, lo que provocó daños estructurales y podría provocar su colapso, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano lamentó el daño que causaron las empresas y hoteles instalados en el lugar y anunció que en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se va a realizar un proyecto de intervención para rescatar el espacio, por lo que permanecerá cerrado para el público. Originalmente no eran túneles, eran drenajes, y que recientemente los convirtieron en túneles y muchas más cosas. Entonces, un lugar, una zona que con estructuras no fuertes, porque créanme que las técnicas de construcción han ido mejorando, y entonces... Cuando estos, estos drenajes, estos desagües se vuelven túneles para fines de beneficio este, turístico de empresas, pues hay daños estructurales muy importantes que puede poner en riesgo la misma zona. El pasado 30 de mayo, el gobierno estatal anunció la recuperación de más de 8.000 metros cuadrados de patrimonio en la zona de San Francisco y los lavaderos de Almoloya que fueron entregados a particulares durante las pasadas administraciones.